¿Sabes lo que es Ransomware? El Ransomware es un malicioso software que usa varios métodos para entrar en tus dispositivos. Los criminales piden rescate y te prometen devolverte tus archivos cuando les pagues. Pero adivina qué. Solo un 20% de las víctimas rescatan sus archivos. ¿Cómo puedes protegerte? No descargues archivos sospechosos, no hagas clic en enlaces, no descargues archivos adjuntos, respalda tus archivos siempre. ¿Quieres saber más? Ya sabes dónde encontrarnos.